Mario, el día de hoy, después de dos años casi O un año, Mario, no, de no celebrar Halloween No, el año pasado pues, sí, sí, se celebró que, Nomás que estaba con contingencia ah, Lo que recuerdo, el último Halloween Fue ya hace bastante, hace como tres años Que nos tocó un tormentón Así ah, Como pueden ver, pues hay demasiada gente aquí Muchísimo. en Hay unos ah. vestuarios bien chidos que hemos visto Y ahorita pues se los vamos ah, a mostrar exacto. Les vamos a mostrar los mejores disfraces De aquí de Vallarta y Bueno, según bien. nuestro catálogo, Mario bueno, Según sí. ahí los van a, sí. pues ustedes A justificar, Mario a calificar y exacto. pues hay que ver a sí, ver si les gustan hay, vamos a caminar a ver qué vemos Ajá, y, y vamos a mostrar los mejoras ¿no? Acabo de ver otros disfraces sí, también exacto. que me llamó Muy chidos, Mario, que vienen en conjunto. ¿De qué vienen disfrazados? Hola, somos alebrijes. Son alebrijes, ¿y tú también eres sí. alebrije? Ah. Un alebrije versión ajolote. Ah, muy ah, bonito. la colita, la colita. Ah, en oye. serio. Ahí está. Ha vestido de cruela. La verdad sí están muy bien caracterizados, ¿eh, Mario. Sí, la verdad, sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en, en arreglarte? Um, pues con tiempo tenía cosas guardadas como el abrigo, la ah, piel. Okay. Entonces tú mismo lo diseñaste. ¿Tú... De hecho, a eso me dedico. A... Es chido. ¿Es diseñador? ¿Eres ah, diseñador? Poquito, poquito, poquito. Wow, es chido eso. ¿Con qué nos acabamos de encontrar? La verdad, a no ver, le ha ido forma. No ¿Qué sabemos. eres? Primero, ¿hablará no, español, Mario? Lo no sabemos, pero nos yo vendría a otro planeta. Yo le voy a la finta que es como Elmo. No sé si sea. es Elmo? ¿Eres Elmo o no? Elmo, no? Eh, Se llama Red es Guy. Red Guy. Es un juego. Es, es un... una serie de YouTube. Ah. ¡Órale! ¿Es tenebrosa o es animada normal? Según es este, para niños, pero no, tiene un trasfondo Fíjate, ah, hay disculpa por la comparación Oye, oye a, es... a, lo, a lo que veo es creado por ti, ¿no? El traje, está chido eh, Sí, ya lo hice ¿Tú ¿Cuánto enseñado? tiempo lo hiciste? La cabeza la tardé dos días, esta cosa ah, 40 es un reloj, minutos ¿Es, un relojito, ¿eh? ¿Es una bata o qué es? Es un mameluco ah, Está chido, la neta <ríe> Gracias ¿De qué bien disfrazadas? Que disfrazadas ustedes? Yo soy ¿Tú eres Gatúbela y tú quién eres? una conejita Playboy oh, ¿Cuánto tardaron en crear su vestuario? 20 minutos ¿Y tú? ¿Y tú? Pues es que yo todo lo tenía, nada más le agregué los arneses. Recicló Mario, sí, bueno, recicló, no, la la es bueno reciclar La verdad es que original y, y se combinaron las dos de negro Muy chido El 90% de la gente ¡Felicidades! Tenemos a unos paramédicos aquí. Wow. Los médicos, los médicos. A ver, no, no. a ver, ¿qué, qué, pasa, qué, pasa aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con las costillas de fuera. ¿Qué? Esta muchacha viene con las costillas de fuera, pues los tenemos que que, que intervenir. ¿Surrar? ¿Con enfermeros? No, no, ah, cirujano. cirujano. Alta, ¿sí? Hay nivel. Cirujano, por favor. Acostado, por, favor. por favor, saque su chamarra. Inmediatamente. Esto es de preocupación. Esto no es algo sencillo. La chamarra, la chamarra. Mira, ya se le ve el esqueleto. Manos atrás. Este es un asalto, ah, no sé qué es ah, era muy caliente de temperatura sí, lo Mídalo, mídalo Este es el pulso, <risa> Acabo de identificar que estas personas se aman demasiado ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Mira! Mar. Mario, ¡Ya llegaron los árabes! Oh, lo oh, ¡En chido ¡En chido! está original. ¡Oh! De, para que veas, Mario Ah, sí, aquí se, aquí se hay billetes Ah, entre calor, re calor Ah, están oh, muy oh, chidos sus oh, vestuarios Están oh, chidos La <risa> mente El ambiente que se vive aquí en el malecón, Mario, de sí. Puerto Vallarta Pero Hasta ya vieron gira. Ah, de Salió de la caricatura especialmente para Puerto Vallarta sí. Sí. Más para eso salí, mano para aquí estamos, haciendo, Más para haciendo jajaja, sustos wey. que dan gusto Exacto <risa> Muy bien, <risa> venimos Son unos bebés ¿De, de dónde vienen ustedes? ¿De qué vienen de, disfrazados? ¿De bebés o de viejitos? De los dos no, no, no. No, la neta. Es improvisado. De viejito cagado. De viejito cagado. Vete, Mario, pero son los pañales. Hay que hay que los modelen los pañales, Mario. No, está chido. Está chido el disfraz. Estaré algo alucinando. Sí serán las chicas superpoderosas. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer sus disfraces? Cuatro días. Tú eres bellota, tú eres... y burbuja. Ahorita acabamos de ver Ay, un traje sí, sí, sí, sí, gladiador chingón oh, No, no, hay no es que un gladiador no. Hay que ¿es de Star Wars se inspiró tu traje? Eh, en el mandaloriano de Star Wars Ah, ah sí, si era de Star, Star Wars, güey, ya ves ¿El casco lo compraste o, o lo hiciste? Es comprado, ah. es del Black Series ah, ¿De sí, qué yo. vienes disfrazado? De un Pokémon, güey, del Charmander ah, ¿Cuánto tiempo se tomó hacer tu disfraz? Nah, se dice, lo pedía un amigo lo compró en el mercado libre no se tengo que preguntar un pedido Mario si ¿sí ha visto el juego o no a ver a ver no, no. No, no. No, no, la verdad es está chido. chido felicidades y también el tío está muy está chido, chido. ¿eh? Vamos a encontrar pues, otros disfraces muy chidos ¿De qué vienes disfrazada? Jessica Rabbit Jessica Rabbit Es una caricatura, ¿no? De... Siempre reconocida esa silueta de la caricatura, Mario sí. No que no recuerdo su nombre Que de lejos viene muy elegante y ah, muy, brillosa. Muy, muy brillosa Muy brillosa, no se vestido. pierde, eso sí, no, no se, se va pierde en el malecón ¿Y tú de qué vienes vestida, quinceañera? <risa> <risa> de Catrina, pero sí Ah, <risa> No, sí, la verdad es muy bonita Muy chino. elegante el traje, ¿ah? ¿eh? Muy <risa> elegante y muy chido, la verdad pues, Un 10 esos trajes Un 10 y felicidades. Feliz. Felicidades. Gracias. ¿Cómo estás disfrazado el día de hoy? Soy sí, Stitch de Mozo Mahmud. Huh. Ahora la la verdad es de los pocos disfraces que hemos visto tan originales. Me gusta grande? los audífonos. La no, ¿no? gracias, gracias. máscara la diseñaste tú mismo o ya la compraste hecha? No. no yo la hice. Ah, ah hace dos años. Wow dos años o sea para el Halloween de hace dos años y no, claro. la, no pues la neta muy cool y chido la neta. Están sí, chidos los ojos. Sus ojos. Wow. Son pupilentes. Sí sí sí. Nuestro canal se llama Mario Paul, él es Mario y yo Paul ¿En YouTube o Facebook? Ahí, ahí puedes ver Ahí vas a ver tus hermosos ojos Tan <risa> de que vienes disfrazado el día de hoy, está muy chido tu traje Es pues, que me interesa. No, el Capitán América, el que era amigo del Capitán América Pero no recuerdo su nombre, por favor, ¿me lo puedes recordar? El soldado, del el soldado del invierno El soldado del invierno, exactamente, del invierno, Mario va. Hasta el brazo de metal lo trae ah, eh. Lo que más me gustó fue el escudo, el escudo. Y si es de si, metal, es igual, eh. si es el del Capitán América, sí. madre, se lo robó <risa> Como puedes ver, hay competencia de baile está, de ahí, no dinosaurios. De dos dinosaurios, Mira, Dos rex. <risa> Como pudieron ver los disfraces no la verdad hay muy unos chida, muy la verdad, creativos ¿no? la verdad felicidades para todos los que se tomaron el tiempo sí, por como pudieron ver nosotros pues no nos alcanzó el tiempo para disfrazarnos no, ni maquillarnos no. No. y pues mario esperemos les haya gustado este vídeo y dejen su like suscríbanse activen la campanita y vayan a seguirnos a facebook que claro, va a aparecer por aquí sí, y, mario, por acá. y también vayan a seguirnos a las redes de instagram que ahí estaremos subiendo contenido más actual mario. si les gustó el vídeo recuerden dejar su like y compartir así que exacto mi Oh